No es tolerable que un gobierno que está aceptando y que está llevando a cabo políticas de ilegalidad internacional sin el respeto a los mínimos principios de la seguridad jurídica en las transacciones comerciales. Quiero decirle, no vamos, no vamos, a, hacer, no vamos a hacer ningún planteo ante la Organización Mundial de Comercio. No vamos a decir, nos están cerrando... Las este, exportaciones. No vamos a hacer diatribas contra nosotros. Cua... Nosotros no somos así. Somos gente de trabajo, pero fundamentalmente somos gente muy respetuosa de la soberanía de los países. Por eso somos tan celosos defensores de nuestra propia soberanía y de nuestras no propias. No patadita para cierto presidente cercano a nosotros, que tomó iniciativas en un organismo internacional y dijo, aquí no expropiamos. La Nación de NAES quiere manifestar alto y claro que España no está dispuesta a sufrir los ataques indiscriminados y reiterados de una política como la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que está llevando a cabo con demagogia. ...y con absoluto populismo, unas medidas contrarias a los intereses generales de España. ...tienen en toda la historia, ante la Organización Mundial de Comercio, por medidas proteccionistas, son Estados Unidos y la propia Unión Europea. Así que, por favor, a otra parte, a otra parte con tanta historia, tanto cuento y tanto papagayo suelto en nuestro país, que repite lo que lee, lo que le dicen... Nosotros exigimos desde la fundación de NAES... ...firmeza también al gobierno de España... ...y que en la próxima cumbre del G20... ...a celebrarse los días 18 y 19 en México... ...exijan junto a nuestros aliados... ...la expulsión del gobierno de Cristina Fernández de Hitler. Yo creo en la República Federal Española... ...y creo que si tenemos los problemas que tenemos ahora... ...es porque hay un rey de España... ...hay un príncipe de Asturias... ...unos condes de Barcelona... Ya hay gente donde está incluida, para mí, lo peor de la izquierda de este país, que se considera Juan Carlista y que sigue sin dejar que este país se ponga de pie. El rey no puede estar con los desahuciados, con los que se suicidan, con los parados, con los exiliados económicos, con los estudiantes que no han podido este año pagarse la carrera, porque el rey está con otros intereses. Y estoy convencido que este país, para ponerse de pie y brillar, necesita que no haya gente sentada en una silla real con corona. ...le roba el brillo a los pueblos... ...la República en España siempre ha sido un referente no de una forma de Estado... ...sino también un referente de libertad... ...y por eso creo profundamente en la República... Los aliados, la expulsión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner del G20. Repiten lo que leen o lo que le dicen. ¿Sonó claro eso? ¿A quién iría dirigido? Recordamos que cierto país cercano a nosotros fue a denunciar a Argentina ante organismos internacionales y ahí vino directa la respuesta de la presidenta. Que afectan a todos los países del grupo. Por ello, desde la Fundación de NAES insistimos. Queremos un gobierno en España que sepa defender los intereses generales de España frente a los ataques populistas del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Seguro que muchos estabais esperando que hoy empezara mi monólogo hablando del rey, pero ¿quién querría hablar de un rey cuando puedes hablar de una reina? Y la reina de esta semana ha sido Cristina Fernández de Kirchner, que no solo comparte con esta cadena la K de su apellido, sino también esa maravillosa habilidad para desquiciar a la derecha española, con una voz preciosa y una presencia incomparable y con ese acento que sería capaz de conmover a los más fríos y desde luego al presentador de este programa, la presidenta anunciaba hace pocos días la recuperación de IPF. Ni el rostro de enterrador del ministro Soria ni las amenazas del gobierno de Repsol, al que muchos siguen llamando gobierno español, echaron atrás a esta presidenta. Mirad, yo soy perfectamente consciente de las ambigüedades de los Kirchner, de las privatizaciones que llevaron a cabo en el pasado y nunca he simpatizado particularmente con eso que se llama peronismo de izquierdas. Durante la dictadura argentina simpatizaba mucho más con lo que representaba el EPR en la lucha armada contra la dictadura que con lo que representaban los montoneros. Pero en política ya sabéis que pienso que la izquierda no se mide por los discursos que se hagan, sino por los hechos. Y en este sentido el gobierno argentino está demostrando muchísimas cosas con hechos. García Margallo, nuestro ministro de Exteriores, se hizo famoso después de hacerle esa broma a un eurodiputado británico. Gibraltar Español le dijo... La semana pasada el gobierno argentino llevaba el problema de las Islas Malvinas a la cumbre de las Américas y lograba el apoyo de la práctica totalidad de países americanos frente a Estados Unidos en sus demandas de recuperar la soberanía de las Malvinas. Esta es básicamente la diferencia entre ser un payaso y ser un gobierno.